De último, minuto, uh -huh. de último minuto, tenemos, tenemos ahí el caso de, de, de, del, caballi, el León de Baní. del León de Baní, que aquí sí. acaba la joven de desestimar eh, lo que es la querella, eh, la joven querellante antes, denme un segundo, quitó la querella. Ella es Sandra, Sandra, la joven eh, agredida por el León de banía Alexis Villalona, sí. y aquí vemos, según informa Ramón Tolentino, que desestimó la querella. Sí, la, la querellante contra Alexis Villalona, que es el nombre de él, a quien acusó de haberla agredido, físicamente ha llegado a un acuerdo con desentimiento de la querella interpuesta. Eh, eso es ahora mismo, eh, eso es primicia, ahí de, de nuestro hermano Ramón Tolentino, y esto se esperaba. Ya usted no puede dar tanta chercha si usted va a llegar a un acuerdo. ¿Usted entiende? Ya seguro hay. Hay un dinero ahí debajo. Pero yo, yo lo que digo entonces, ¿y el pueblo? Entonces. Sí, que, hay, espera, que esperaba más, que esperaba. Ahí se usa, ahí se usa el eslogan de Rochi. Eh, van un par de millones después que me dieron la galleta. <risa> eh, no después de que me la dicoteca, de que la discoteca, después que la galletean. Después que la galletean, ¿eh? entonces. Entonces ya eso quedó ahí, todo el que luchó, lo, la feminista. La feminista, que toda la preso, marcha, eso, todo. Eh, nosotros no, aquí no. hablando play, play, ya eso se quedó ahí porque a la tipa le dieron sí, un dinero. Es igual que los ladrones de patio. Que usted le roban un tanque, lo agarran allí. Usted no pone la querella ni le da seguimiento a un caso. Usted tiene que seguir ese caso igualito. Entonces lo suelta y usted culpa a la policía. Culpa al Ministerio Público. Porque usted no volvió más a la causa de ese, de, de ese ladrón. ¿Usted entiende? Entonces eso es lo que pasa con, el, con esta dama. Dios libre más a esta dama, le pasa algo. Nadie le va a hacer caso ya. Nadie. Nadie porque mire lo que hizo. Ya desestimó. Y cuando usted desestimó una querella, aunque la, aunque la fiscalía y el Ministerio Público no... ¿No sigue el caso? No, no sigue el caso. Ellos siguen el caso, el Ministerio Público, aunque usted haya cogido lo que haya cogido, usted desestimó, el Ministerio Público sigue el caso. Igual, eso era antes que mi tipo lo archivaba, no, ya no. Ya eso está ahí para que usted siga... Pero el... ella recibió el dinero de los familiares de, de Villalona. No de él. De él mismo. Tiene que ser, tiene porque usted no va a desestimar, porque sí, después, después que usted dijo que no, que no aceptaba disculpa entonces ahora viene que sí, que se estimó. ya ya bueno, no tiene cara ahora, para salir. La ahora, hambre es. de dominicano, ¿eh? <ríe> la vaina está difícil, no, neta. No, no, es que cuando viene a ver la hambre de, de dominicano. No, cuando viene a ver tiene una, un par de problemitas por ahí. Imagínate, ¿sí? este hombre cuando viene a ver le ofreció algo bueno, ¿tú me entiendes? ¿Eh? ¿Mm? Claro que fue de boca, ya aquí tú sí, hablaste con efectivo. No, no, no, porque aquí el abogado, y nosotros totalmente. hablando porquería por aquí, sí. defendiendo a esa mujer. Sí. Y lo de nosotros, porque nos depositen a nosotros también. Mira, mira, hay un millón. ¿eh? ¿Eh? Hay, un millón hay un millón para, un millón para, para tú, la eh. prensa, para los pastores, para, para todos, que se no, debocó hablando. No, no, hay un millón para que tú sueltes eso. Te lo dicen a las seis de la tarde, la noche no duermes tú pensando ese millón. De yo, de ah. yo yo, debo trescientos mil, me quedan setecientos mil. Esa pasola, me voy a comprar un carrito. Ya. Yeah. O un solar, porque eso... Ay, ay, ay. O tiene una mejora, una casita. Una cemento. mejora, la voy a terminar. Ay, con ese millón lo vamos a comprar y de bloque y cemento. El pop mira, mira. Cuando Dios creó al mundo, atención aquí, ponme aquí a, Zoe, a tu trabajo, por favor. ¿Cómo? Aquí. Acércate, me Tú sabes que tú eres un tipo que no hay que hablar contigo. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra y hizo el mundo, hizo alguien especial. Y esos son los dominicanos. Son personas especiales en el mundo. Ya saben. Señores, veo un, aquí un integrante de este programa que tenía un año que no lo veía. Eh, tengo el dinero aquí para que me termine el bumper mío. Eh, lo que tú me tienes pendiente, lo tengo aquí, te lo voy a voy, dar y nada más Porque eh, no quiero que me haga nada de gratis. Viene en breve el compañero. Eh, eh. No, no quiero que me haga nada de gratis porque veo que lo gratis contigo es un problema. Señor. Por eso que Génesis yo te manda nada. No, no, no está sangrando Génesis.